A todas y a todos daros la bienvenida y espero que el acto pues, que sea de, de vuestro interés, espero que así sea. Eh, Silenciar por favor los móviles que no nos sorprendan luego ingratamente y comentaros de manera breve, no me voy a extender a alguna cosilla. Bueno, es un acto organizado conjuntamente por el Club Amigos de la UNESCO de Madrid y la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, DMD, y comentaros pues, que ya venimos desde hace bastante tiempo realizando pues alguna que otra actividad en común. De hecho, al poco de aprobarse la ley que regula la, lore, la eutanasia, ya tuvimos ocasión bueno, pues, a través de YouTube, Zoom, porque era tiempo de pandemia, de contar... ...con Fernando Marín... ...si alguien tiene interés específicamente... ...pues en el contenido de la ley... ...está en el canal CAON de Youtube... ...y también dentro de esta actividad... ...realizada conjuntamente... ...recomendaros pues un cuaderno... ...que el CAON y DM editamos... Eh, ...con el contenido de la ley... Eh, ...está disponible de manera gratuita... ...en la página web del CAON... ...caum.es... ...y si alguien lo quiere físicamente... ...pues al precio de un euro lo... ...ahí en la salida o yo mismo pues podéis disfrutar de él y está editado yo creo de manera bastante clara y didáctica... ...para saber los contenidos de la ley vigente. Bueno, eh, también indicaros pues que respectivamente las páginas web tanto del CAU como de DMD... ...pues las podéis consultar y ahí vais a encontrar información detallada sobre las actividades que realiza cada asociación... En el caso del CAOM, pues comentaros bueno, pues que hay un acto inmediato dentro de charlas, conferencias, coloquios, tertulia, eh, taller de estudios feministas, cineclub. El próximo martes hay un acto concreto que, bueno, sabéis, ante la perspectiva de las elecciones el 28 de mayo, en esta misma sala a las 7 vamos a contar con representación de Man Madrid, Partido Socialista Obrero Español, Podemos Izquierda Unida Alternativa Verde y la Federación Regional. ...de asociaciones de la de Madrid... ...está en el tablón si queréis el nombre... ...de quienes van a acudir a las 7 en esta sala... ...de igual modo en la página de DMD... ...que es derechoamorir.org... ...podéis encontrar contenidos de diferente tipo... ...especialmente, lógicamente relacionados con... ...el tema de la eutanasia... otras actividades que se hacen en paralelo... ...información detallada... ...y específicamente, y llamo la atención... pues seguro que si luego hago un examen... ...habrá alguno, habrá alguna... ...que todavía no ha hecho el testamento vital... Eh, declaración de última voluntad. Que se llama matriz instrucciones previas... ...viene muy bien especificado en la página de DMD... ...se puede descargar el impreso, digamos, que hay que rellenar... ...y ahora mismo es muy fácil, afortunadamente, pues se va avanzando... ...en los centros de salud, vienen en el propio, hay uno de referencia... ...y todavía mucho más sencillo, os pueden dar una cita de un mes, mes y pico... ...pero en los hospitales de referencia que cada uno, cada una tenga... ...y a veces pues es posible sobre la marcha... ...siempre rellenándolo previamente, llevándolo escrito... ...que sin necesidad de pedir cita previa pueda atender... ...yo que por ejemplo vivo en la zona centro... ...quienes conozcan ahí en la puerta de Toledo... ...pues el ambulatorio que está frente a los bomberos... ...sin necesidad de pedir cita previa... ...rellenándolo previamente pues lo podéis hacer... ...y es muy sencillo, no tiene gran complejidad... ...y es un instrumento fundamental... ...relacionado pues con el asunto que hoy pues nos lleva... Hay que celebrar pocas cosas de vez en cuando con estos temas, pero sí recientemente veríais que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que había sido planteado por vos y a finales de marzo ya pues dijo que era constitucional la ley y obviamente pues esto es un paso adelante de no estar pues digamos congelados o con la duda de qué puede ocurrir en el futuro. Hace unos dos años que la ley está vigente, no recoge por completo pues, algunas cuestiones que fueron planteados desde derechos muy dignamente, pero la ley ahora mismo vigente y una aplicación en aplicación es la que hay. Y sobre ese aspecto, pues sobre lo que la charla de hoy versará, qué problemas, qué dificultades. Es importante, yo creo que el desarrollo al máximo que podemos encontrarnos. Si recordáis, como un tal señor Rajoy que con respecto a la ley de memoria histórica de Zapatero, sabéis que ha aprobado otra recientemente, dijo que había dedicado cero patatero precisamente a lo que es el desarrollo de la ley. Quiero decir que una ley estando vigente se pueden poner trabas, dificultades para que no se desarrolle y salga adelante. Sabéis que hay un ámbito específico con la aplicación de la ley dentro de cada comunidad autónoma. Fernando seguramente pues nos eh, ilustrará sobre qué está pasando pues en unas eh, comunidades en otras, específicamente en Madrid qué situación tenemos y bueno, pues, ya antes de dar paso a la presentación de Fernando pues haciendo eh, alusión a la, al título de la película, de, de todo aquello que siempre has querido saber y no te habías atrevido nunca a preguntar sobre la eutanasia hoy, aquí y ahora, es el momento Dicho esto, pues después de la intervención de Fernando, pues habrá un espacio, como siempre, para opinar y preguntar. Eh, Fernando Marín es médico, es vicepresidente de la Asociación Federal de Derecho a Muy Dignamente y presidente también de la Asociación en Madrid. Y yo, sin más, por mi parte, Fernando, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, eh, Antonio, y al CAO por la invitación. Efectivamente, DMD y el CAO tenemos una trayectoria de colaboración de hace muchos años y además a nosotros eh, nos gusta especialmente el, el CAUM, así como otras asociaciones un poco más específicas que trabajan por el, por el laicismo en la, en la sociedad, que, que tratan, la Asociación por Derechos Humanos, por ejemplo, también, que tratan de, de hacer democracia, de consolidar, porque sin ese tejido social la democracia es, es una ficción. Ahora que, que se acercan las elecciones, hay personas que identifican la democracia con el hecho de ir a votar, y eso eh, eh, lógicamente es imprescindible, pero la democracia es otra cosa. La democracia es que toda la, la ciudadanía participe de, de, de sus problemas, de lo que le interesa, y proponga soluciones, y además las personas que lo representan las, las lleven a cabo. ¿no? De una manera sorprendente, gratamente sorprendente, a veces la política te da estas satisfacciones y te hace sentir orgullosa de, de tu país, del Parlamento, de, de las diputadas, de las senadoras, de los diputados, porque hacen algo que la ciudadanía está deseando ¿no? y hace mucho tiempo que, que tenía claro. Y esto, a pesar del contexto, eh, es verdad que la ley mmm, se presenta por primera vez en 2017, eh, Podemos, que no, todavía no era ni unidas Podemos, hace un grupo de trabajo y elaboran un, una propuesta de ley que no eh, se toma en consideración, en aquel momento, me acuerdo, nos llevamos un disgusto tremendo por la abstención del PSOE. Afortunadamente, la política es así, para lo bueno y para lo malo, cinco meses después, el PSOE presentó su, su propuesta de ley, ¿no? Ya entonces como que la, la sociedad, bueno, si tú ves, el, la, la, nosotros pues vimos la, la, aquella sesión en el pleno, ¿no? los argumentos que manejaban y luego cinco meses después cómo cambian de argumentos, oye, bienvenido sea, ¿no? pues ya la sociedad está madura, ya está todo claro, es 80 y pico por ciento de la población, pues estupendo, ¿no? la verdad es que en ese sentido luego vinieron, eh, eso fue la primera vez que se presentó, hubo elecciones se presentó una segunda vez nuevas elecciones y se presentó una tercera vez porque cada vez que se inicia un, un, una nueva legislatura con unos nuevos diputados todo lo que está pendiente decae y hay que iniciarlo de nuevo ¿no? que además esa es la ley de, de la autonomía estuvo un tiempo ahí como pendiente que se iba a aprobar que si no es lo que le pasó por ejemplo a aquella ley de que propuso ciudadanos de los cuidados paliativos una ley de muerte digna estatal que no tenía mucho sentido pero bueno hubiera estado ahí como una más y, y el parlamento tiene esa capacidad de, del filibusterismo de cosas que se han aprobado en el pleno como la ley de vivienda y estas cosas pues están ahí mmm, mareando, mareándose por el congreso, pasan los meses pasan los años eh, bueno había una ley eh, sobre el naicismo, que es, bueno, estaba el texto, nadie sabe bueno si se va a presentar se va a hacer pero nunca sabes eh, realmente, si, si, si va a salir si no va a salir, hasta que ya aparece en el BOE como apareció la ley de eutanasia digo esto también para eh, aclarar a ver, yo llevo muchos años en esta historia de, de la muerte voluntaria ¿no? antes de mí o de pues, presidente estuvo Luis Montes que falleció hace cinco años y que eh, también jugó un papel importante ¿no? en la difusión del, del derecho a morir. Y antes hubo más personas luchando por este tema, es decir, que esto no es un tema nuevo ni que se esté improvisando, cuando algunos desde los sectores conservadores, a veces supuestamente liberales, dicen que es que eh, con la pandemia del COVID se aprovechó de una manera un poco sin ningún debate, sin que hubiera... Eh, sin que fuera una proposición del gobierno, sino que, bueno, que fue del grupo parlamentario socialista, porque entonces no estaba en el gobierno, luego se mantuvo así, que tiene otros trámites, no hace falta un, un dictamen del Consejo de Estado, no hace falta. Eh, es como un poco más sencillo el trámite. Cuando se presentó no, no existía el COVID. Luego vino el COVID y arrambló con todo, con todo y con todo lo que había pendiente. Entonces, eh, algunos, es que no, no, no es verdad, no es verdad, nada, el, el, y además, el texto del SOE hubo algunas modificaciones, pero básicamente era el mismo, por ejemplo, la Comisión de Garantía y Evaluación se llamaba Comisión de Control, lo suavizaron un poco, eh, introdujeron algunas, algunos cambios en las definiciones, pero básicamente era la misma que en 2018, y se aprobó en 2021, es decir, que hubo tres años para que cualquier persona que estuviera interesada, como por ejemplo las personas asociadas a DMD, propusieran cambios, modificaciones, aclaraciones, lo que fuera. De hecho, cuando la ley ya se había aprobado en el Congreso, se mandó al Senado, como está estipulado, ¿no? Y en el Senado se propusieron un par de cambios estéticos, que bueno, había ahí un, la típica conjunción, ¿qué tal? y eh, el lobby de la, de la discapacidad intervino ahí muy duramente para cargarse la ley, directamente. ¿Por qué digo esto? Porque mmm, había habido un movimiento muy parecido en Canadá. De hecho, eh, eh, el relator de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que es parece como alguien a quien no le puede llevar la contraria porque la causa que representa es muy noble y todo el mundo entendemos y, y luchamos por un mundo sin barreras eso y, por, y en contra del capacitismo y, en contra, y a favor de la integración de estas personas que tengan su proyecto vital llegó a decir que la enfermedad terminal podría ser también considerada una discapacidad y por tanto facilitar la muerte voluntaria a estas personas podría ser discriminatorio. Y entonces, ellos fueron ahí a muerte, me acuerdo que eh, hablamos con personas pues de la CUP, la CUP que eh, eh, es una organización revolucionaria y la ah, es que es que viene de, de la de, de este grupo, ¿no? ¿Cómo vamos a, a y por eso estamos viendo lo que nos han dicho, es que era republicana. Y entonces, planteaban ahí como voy a contaros un poco cómo está hecha la ley. La ley, desde el primer momento, y luego el Tribunal Constitucional lo ha confirmado, o sea, el PSOE mmm, lleva mucho tiempo en el sistema y sabía, intuía, que la ley tenía que ser muy garantista. Nosotros decíamos que, bueno, que muy garantista no debía ser muy burocrática, que tuviera muchos, muchos trámites sino que fuera sencilla, pero garantista. Estábamos en contra del control previo que ellos han regulado, que es así, en la de España, porque en Holanda, en Bélgica y en Canadá, el control posterior es suficientemente garantista. Ha habido más de, en estos 20 años, 100.000 personas que han muerto de forma voluntaria y no ha habido ni una sola condena por homicidio. Ha habido un par de casos que se han iniciado, sobre todo a... ¿Tú a propuestas de a propuestas de grupos fundamentalistas, que luego ves quién la financia y tal y en la última de ellas, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, salió el tiro por la culata porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la eutanasia tal y como está regulada en Bélgica eh, sí que se puede no va en contra del derecho a la vida, que es lo que decía el, el Mortimer, que era el, el hijo de una señora que murió, ¿no? de una forma voluntaria, con una eutanasia. Y que se puede entender dentro del de derecho a la, a la intimidad, a la vida privada, a tus decisiones. Entonces, aquí, cuando entramos en un debate jurídico, los, los, en, en, son muy importantes las palabras, entonces sí que parece que está claro que no existe un derecho a morir, como que el derecho a morir en sí mismo, esa expresión jurídicamente es contradictoria, pero sí que existe un derecho a decidir sobre tu vida y a disponer de la misma hasta el final, por lo tanto es lo mismo, es lo mismo, o sea, a mí me da igual dice no, no tienes derecho a morir, pero tengo derecho a disponer de mi vida, sí, bueno pues, derecho a disponer de la vida, me da igual, no, no voy a entrar ...en debates jurídicos que además yo no controlo porque tienen, son, tienen su fundamento... ...ahí eh, dicen, a ver, no puede haber un derecho a morir porque una persona que está muerta... ...ya no existe, ya no es un sujeto de derecho y por tanto no puede ejercer sus derechos. Bueno, muy bien. Con lo bueno, que tú digas, no existe un derecho a morir, pero sí que existe un derecho a esta prestación. Entonces, el PSOE tenía muy claro que, si iba, que iba a ir al Constitucional como así ha sido, esto hay que, hay que bueno, darles la razón, ¿no? en ese sentido la han tenido, que tenía que ser una ley muy garantista, aquí estuvimos discutiendo, nosotros no queríamos que fuera tan burocrática, os contaré brevemente cómo es, y eh, porque decía que la, la mejor forma de que superara el examen del Tribunal Constitucional, como así ha sido, es decir, en ese sentido tenían razón. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido control previo? No lo sabemos, pero el caso es que la ley ha sido respaldada con mucha contundencia por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que efectivamente, como dice la ley, la libertad es un principio básico, la dignidad es otro principio básico y el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, a tu libertad de conciencia, se tienen que combinar con la obligación del Estado de proteger tu vida pero que esa obligación no puede nunca convertirse en una situación paradójica que sería obligarte a vivir en contra de tu voluntad. que Eso sería absurdo, que es proteger tu vida frente a la agresión de terceros, no frente a tu propia disponibilidad. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional pues, lo ha dejado muy claro, dice que aquí lo que ocurre es una tensión entre tu sentido tú, el valor que tú le das a tu dignidad, estrechamente unido, que no se puede entender si no va unido a tu idea, a tu vivencia de la libertad, por un lado, y por otro lado, el valor de tu vida biológica. Es decir, dejar de existir. Y entonces tú pones en la balanza qué es lo que pesa más. Y en un momento dado dices yo así, así no puedo más y en ese así mmm, los Países Bajos y Bélgica lo resolvieron como un sufrimiento irreversible que la persona considera insoportable y que no se puede satisfacer o sea que no se puede aliviar de forma satisfactoria para esa persona nosotros aquí le propusimos ...que eh, dejaran el texto del antiguo Código Penal... ...que decía... Eh, ...padecimientos permanentes y difíciles de soportar... ...porque era una definición lo suficientemente ambigua... ...como para incorporar al máximo, no, máximo número de personas... ...eso no ha sido así... ...y entonces la ley... Eh, ...la ley pues es, es como esta libreta dibujó un marco... ...la ley no es la libertad de morir... ...se basa en eso... Pero es la libertad de morir si estás aquí dentro, que son los requisitos de la ley. Si no estás dentro, no tienes derecho a esa prestación. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, la persona capaz, consciente, capaz y consciente es reiterativo porque si no estás consciente no eres capaz. o sea, no puede. Pero bueno, capaz y consciente. Que sea española, que sea residente eh, extranjera con un, un permiso de residencia o lleve 12 meses empadronada en España para evitar el traslado de personas que buscan esa prestación y luego dice que esté informada de su situación, de los tratamientos que existen, de las alternativas terapéuticas que hay, que no sufra mmm, coacciones sociales, mmm, familiares eh, y luego establece dos grupos de, de enfermedad. Una es enfermedad grave e incurable que dice eh, esa vida situación en la que existe un sufrimiento constante, insoportable en un contexto de fragilidad, es decir cada vez estás peor, haces vida camasillón, cada vez te encuentras peor no tiene que ser vida camasillón pero sí esa fragilidad que tú ves que la persona se va a ir deteriorando en, lo, en los próximos meses eh, con un pronóstico de vida limitado, con lo cual identifica ese primer grupo con el enfermo terminal, la persona con un proceso ...avanzado, terminal... No, ...no esto no está escrito en ninguna parte, en ninguna ley... ...pero más o menos se consideraba pues, unos seis meses de supervivencia... ...pues mire usted, usted tiene un cáncer de páncreas, no es operable... ...vamos a ver si tal, pero las cosas... ...pues no están yendo bien, las has probado con una... Eh, ...línea de tratamiento, luego una segunda línea de tratamiento... ...esto ha vuelto a aparecer, esto pues no va a ir bien... ...y es cuando tú... ...te dicen, mire, lo mejor sería... Eh, que nos pusemos en contacto con cuidados paliativos para que fueran aliviando <risa> y tú en un momento dices, no, no quiero llegar hasta el final, yo prefiero morirme antes. Y ya te han dicho que va a ir mal, te han dicho que, y tú lo sabes, ¿no? Puede haber otros casos en los cuales ese pronóstico, porque claro, hay tantas personas con cáncer que más o menos, cuando dicen, ¿cuánto me queda, doctor? Es muy difícil la respuesta, pero hay un... Hay una información estadística, y es, pues menos usted, el 90% de las personas con un cáncer de páncreas que no se puede operar, pues se mueren en un par de años. Bueno, pues, pues, pues 9 a 1, pues lo tengo un poco feo. Y luego ya cuando empieza la enfermedad en concreto a desarrollarse, pues ya se puede hacer un pronóstico en el sentido de, eh, de pronóstico de vida limitado. ¿no? Entonces, estarías en ese primer grupo. Y en el segundo grupo, lo que hicieron fue... ...es el cajón... ...más variado... ...claro en España... ...había que incluir a Ramón San Pedro... Eh, ...Ramón San Pedro se podía discutir... ...incluso si estaba enfermo... ...porque él estaba tetrapléjico... ...tenía... ...la columna fracturada... ...como secuela de un accidente que había tenido... ...pero él... ...bueno, no respiraba bien... batía bien... ...que pasa que no se movía... ...es decir, podría tener... ...los... Eh, eh, ...problemas de salud, pues, de ritmo intestinal, de la piel, propios de un encabamiento de 24-7, ¿no? O sea, y entonces, eh, a Ramos San Pedro había que incluirlo, lógicamente. Había que incluir las enfermedades degenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple de María José Carrasco, a la que ayudó Ángel Hernández, su marido. Mm, había que incluir también, y en esto... Eh, ya estaba en la propuesta de, de Podemos y luego estuvo en la del PSOE desde el principio, pero hubo un bastante refuerzo por parte de las asociaciones catalanas, la de la Fundación Maragal, de, de enfermedad de Alzheimer y demencias, y, sobre, y también la campaña que hizo la familia, la familia Teyaeche, que no sé si os acordaréis, una familia de, de Vizcaya, que la mujer eh, escribió una carta. Queda demoledora, ¿no? Como decía, hijo, cuando ya no recuerde quiénes sois eh, y no sepa que os quiero, por favor, ayudarme a morir, ¿no? Me tenéis que ayudar a morir. Y los hijos montaron una campaña de recogida de firmas eh, y se vio bastante claro, ¿no? Eh, además él, él tenía un hijo que es eh, trabaja en cine y tal en temas de audiovisual hizo un corto, La Promesa se llama y, y, y ves claramente cómo esa mujer que estaba su marido es, eh, bueno no sé qué que trabajaba pero aparte el músico, ¿no? entonces estaba en su típica cuadrilla estás en en, en Euskadi que con sus fiestas sus historias, el documental sale perfectamente como la mujer ...pues su, su, su cabeza se va vaciando, y luego está como pues, un, un zombie como una persona demenciada. Y entonces había que incluir también las personas con demencia que lo hubieran solicitado en su testamento vital. Y en esto la ley hay que reconocer que se puso un paso por delante de la ley belga, donde eso no existe, y de la ley holandesa donde eso existe, pero no les gusta porque ellos le dan mucha importancia a la petición expresa, reiterada, que se vuelve a hacer justo antes de morir. La persona con demencia no recuerda que quería morir, no sabe su nombre ni dónde está. Entonces te pone en una situación un poco paradójica, donde mmm, tú no sabes a quién estás ayudando a morir, porque la persona que escribió su testamento vital, en realidad ya no existe. Y nosotros lo que, lo que planteamos, que es un tema que tenemos que trabajar un poco más, porque resulta a veces un poco chocante, es que, eh, esto es una expresión que no, como veréis no tiene sentido, que una persona con una demencia avanzada no es una persona. Porque si tú te vas, y no es peyorativo, no es despreciativo, ni mucho menos, ¿eh? es... Si tú te vas y tratas de, de, de profundizar en lo que significa ser persona, al final te quedas con que ser persona es tener la capacidad de dar permiso, de ejercer tu libertad. Si tú no eres capaz de dar permiso, eres un ser humano, por supuesto. Tienes una dignidad ontológica que es: eres uno de los nuestros. No te vamos a. a, a, a a tratar m, ni siquiera como al mejor de los animales, te trataremos como un ser humano. Pero no eres una persona que puedas ejercer tu libertad en ese sentido. Y entonces decimos, cuando yo expreso en mi testamento vital eh, que yo no quiero vivir así, puedo tropezar con el problema que os, ahora os voy a contar y es que lo estamos encontrando en esto de las. ...las luces y sombras... ...entonces tenemos la enfermedad terminal... ...y el otro se llama... ...padecimiento grave, crónico e imposibilitante... ...dice situación... ...en la cual existen unas limitaciones... ...en tu autonomía física... ...de manera... ...en las actividades de la vida diaria... ...de manera que no puedes valerte por ti misma... ...eso es la dependencia... ...la dependencia puede ser... ...para las actividades básicas... ...que son las de la supervivencia... ...comer ir al servicio, lucharte, caminar, o también puede ser puede referirse a las actividades instrumentales, que son las actividades sociales, que también nos hacen humanos, o sea, el participar en la vida social, coger un transporte público, viajar, manejar tu dinero, eso se pierde antes que lo básico. ¿no? Entonces la ley, no, la ley podría haber puesto perfectamente actividades básicas de la vida diaria, pero no lo dice. Dice, actividades de la vida diaria Para jugar con cierta ambigüedad Y luego dice Asociado, o sea, con una experiencia O sea, asociado a un sufrimiento físico o psíquico Constante, e intolerable Sin que exista mm, posibilidad o con poca probabilidad De que vaya a mejorar de una forma significativa para ti en el futuro O sea, dependiente Sufrimiento y además irreversible. Y entonces, fijaros que en las dos definiciones, una es pronóstico de vida limitado, enfermedad grave incurable, y el otro este padecimiento que es más heterogéneo, pero en los dos parece como que el centro de la definición es el sufrimiento. Y esto nos está provocando, está causando algunos, algunas interpretaciones que a nuestro juicio hay que modificar. ¿no? Erróneas, yo creo que son, o sea, eh, el Tribunal Constitucional además lo ha dicho, no. Eh, lo que pasa que mmm, da una decal y una arena porque dice, aquí la clave es la libertad, la clave es el valor que tú le das a tu dignidad, ¿qué significa la dignidad para ti? ¿Por qué Ramón San Pedro quería morir y otro tetraplégico, otra persona tetraplégica, pues está encantada, se ha acostumbrado, se ha resignado y tiene un proyecto. Es una, una experiencia muy, muy interesante y es en el hospital de parapléjicos de Toledo, cuando la gente se pega un castañazo por mil cosas, antes sobre todo el accidente de tráfico, ahora de todo tipo, al principio muchísima gente se quiere morir cuando comprueban que son parapléjicos y luego rehacen su vida y hacen una vida distinta y en muchos casos es, es, es una vida tan satisfactoria como cuando tenían las piernas funcionando incluso tienen pareja, tienen hijos es decir que mmm, hay que abrirse un poco a que, a que cada persona pueda decidir eh, eh, en libertad ¿no? entonces mmm, la clave de, de la decisión es que cada una pueda decidir cómo quiere vivir el final de su vida. Y si considera que su vida se ha deteriorado de una forma irreversible, y eso le está provocando un sufrimiento que esa persona considera intolerable, pues puede decidir morir. Que tenga un sufrimiento intolerable es evidente. Hace poco hablaba yo con una señora que tenía una demencia, que había sido catedrática de filosofía y decía que en su mundo eran las palabras eh, y, su, y, su, y las palabras le estaban bailando ya en la cabeza ¿no? eh, y le digo pero tú sufres, estábamos planteando solicitar la eutanasia a su médica de cabecera, me dice no simplemente la vida me es indiferente está absolutamente vacía para mí no tiene ningún sentido ningún día me da igual es que podría morirme ahora mismo es que me gustaría morirme ahora mismo si es lo que me preguntas digo ya, pero es que no te van a dar permiso para morir, es decir, no vas a cumplir los requisitos si no tienes un sufrimiento constante e intolerable entonces, eh, y es lo que decía del, del, del marco, ¿no? es decir, la idea la tenemos clara, pero la idea hay que expresarla en palabras, hay que ponerla en un código penal, que es el mismo para toda las, la ciudadanía, para las juezas, para las fiscales, para todo el mundo es el mismo. Todo el mundo lo tiene que interpretar. Y entonces, al ponerlo en palabras, lógicamente algo se pierde. Y entonces. Cuando vemos qué palabras se han puesto, pues entonces luego vienen las interpretaciones. En Madrid hubo un caso de una señora con una demencia muy grave, que se estaba quedando estaba ciega, se estaba quedando sorda, trastornos de conducta, ella no podía caminar sola, la tenían que llevar así. Y la médica su, su, hizo un testamento vital, en el cual ponía, era de una sociedad de MD, si para entonces está regulada la eutanasia, quiero morir eh, de forma rápida e indolor tal, ¿no? Y eh, el hijo solicitó la eutanasia para su madre, porque su madre estaba estancada, podía vivir un año o dos, no se sabe. Que es un poco el problema, que, que, bueno, que se encuentran las personas con demencia grave, que no, bueno, demencia moderada, que no querían vivir así, que, que hasta que les llegue la muerte de forma natural, pueden pasar años. Esta mujer ya llevaba años en una residencia, ¿no? Y eh, la médica responsable, uy, uy, yo no, pues yo soy objetora, esto para mí es muy desagradable, ya, ya, pero esto estoy buscando, insistiendo, para buscar un médico responsable, que no encontraban, un amigo luego dijo que no, el de la residencia dijo que no, Dios mío, porque eh, es muy fácil hacerse objetor de conciencia, y permite que muchas personas se hagan objetoras de conveniencia. Como no me conviene, me declaro objetora. Nadie te va a preguntar porque aparte es ilegal que tú de razones no te va a hacer un examen de valores ni nada de eso. O de coherencia. Hombre, ya, aquello, alguna vez que descubrí un ginecólogo que por la mañana era objetora y por la tarde trabajaba en una clínica, aquello ya fue un poco escandaloso. Ya era una caladura impresionante, ¿no? Entonces... Eh, esto no va a ser el caso, ¿no? entonces nadie te va a, te va a pedir cuentas, porque además te apuntas, te desapuntas, en, está en la web, ¡pum! le das a un, a un botón y ya está, ¿no? Y, y entonces los médicos iban, una bueno, médica es una de, de, de grandes objetores, ya el hijo se hartó y presentó, ah no, y entonces la forzó a la médica de cabecera y mandó una suplente, una médica joven que llegó allí, se puso a hablar con la terapeuta ocupacional, la señora, mmm, que yo la conocí, la señora no reaccionaba, le podía dar las voces que fuera, entre que estaba sorda, estaba ciega y tenía una demencia grave, la señora mmm, no, no se podía conversar con ella. Aparte de su estado cognitivo, por su problema sensorial. Imaginaron, ¿no? Y, y, y entonces se pone a hablar con la terapeuta ocupacional y dice que es que un día a la semana ellos cantan canciones y que ella a veces tararea. Y entonces cree que, que, que ella, eh, en esos ratos, es feliz. Fijaros la barbaridad, ¿no? El hijo no daba crédito, ¿no? Entonces le pone un informe desfavorable. Con ese informe desfavorable, él presentó un recurso en la Comisión de Garantía y Evaluación de Madrid. Y la Comisión hizo un buen trabajo, le dio la razón al hijo, el recurso estaba muy bien hecho y eh, dijo que sí tenía derecho rápidamente eh, nos pusimos en marcha tal y cual y yo les eché una mano no sé cuánto y llegamos a la residencia hicimos la otra la segunda mujer conseguimos un equipo de enfermería por ahí pim pam pum todo bien no la directora de la residencia que era del opus Dei estaba como fue todo como muy rápido no no le dio tiempo a reaccionar a ponerse en marcha para porque fue la resolución el martes pues el viernes vamos rápido rápido porque si no estos no la montan no Todos son capaces a jugado. Entonces, y, y entonces eh, se hizo, a mujer estaba así un poco, le digo, mira, os ha tocado la China, porque es muy raro que tengáis una persona con demencia y un testamento vital, en el que además pide la eutanasia. Claro. Digo, esta habrá sido la única clienta que tendrás aquí. Digo, ahora, también te digo, dentro de unos años, este será un servicio que tendrá que ofrecer todo el sector privado, tiempo el tiempo. No, no, hombre, entonces... Y, y bien, ¿no? Entonces, a pesar de que la Comunidad de Madrid no hace un trabajo activo como otras comunidades de formación, de difusión, de apoyo a los profesionales, la Comisión de Garantías sí es, un, es una presidenta que es, está convencida de que es un derecho y se está desarrollando la ley y, se están, y van cayendo caso por caso uno detrás de otro. En Valencia, una señora con una demencia, pues el médico, en una situación parecida, le dijo que no, que él pensaba que no sufría, recurrieron al contencioso administrativo el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no se puede constatar el sufrimiento de esa persona y por lo tanto no cumple los requisitos. En Asturias, con otra señora, pues fueron a verla y la señora estaba ahí, pues plácidamente, no estaba, es una señora demenciada, pero que no aparenta por fuera, pues no parece que esté sufriendo, pero que no parezca que esté sufriendo no te autoriza para no sí, respetar la voluntad la que se ha molestado en escribir, que estamos hablando de personas que necesariamente tienen que tener el testamento vital firmado y además pedirlo expresamente. ¿no? Pero bueno, eh, como veis, pues son 17 comunidades autónomas, ha habido 17 maneras de empezar. Andalucía, por ejemplo, hasta noviembre, la ley entró en, en vigor en junio del 21, se aprobó en marzo, en había tres meses para nombrar la comisión, hasta noviembre no nombró la comisión, con lo cual, hubo cinco meses en que ningún andaluz, en el territorio más extenso, más poblado, en Madrid fue en octubre, bueno, tampoco, País Vasco, Cataluña, fue en julio, como, como, bueno, en junio, a finales de junio, y, y poco a poco se fueron incorporando todas las comunidades, entonces todo ha ido despacito pero en todas en todas se va se va implementando eh, cuál es la gran diferencia entre unos territorios y otros la implicación de la comunidad autónoma ya sabemos eh, lo que hay que hacer y es mm, formar a los profesionales con un sistema ...de referentes, de profesionales referentes... ...el que sabe del tema este, quién se lo ha leído... ...quién está en contacto con la consejería... ...entonces que en cada eh, eh, dirección asistencial de primaria... ...pues haya una, dos, tres personas... ...pueden ser un par de enfermeras, una médica... ...que controlen el tema... ...y sean las personas las que tú consultas... ...que te echen una mano porque hay muchos papeles... ...y luego hay un reto... ...que es un poco en lo que yo venía diciendo de... ...a veces la dificultad de pasar de las ideas... A lo concreto, a las palabras, a una ley que tiene que ser una ley orgánica y a una reforma del Código Penal, que hay que expresarlo que lo más claramente que pueda. ¿no? Fijaros lo que se ha liado con la ley de, de solo si es sí, ¿no? o sea, eh, porque luego la tienen que interpretar personas que no creen en ese derecho, que están en contra de ese derecho. Entonces, para poder ejercer tu derecho frente a personas que están en contra tiene que quedar muy claro y, y en esta eh, dificultad es en la que es el mayor obstáculo para los profesionales y es mm, contarlo es decir nosotros somos un relato cada persona es un relato es su propio relato de lo que es su vida y en ese relato Tú tienes tu mochila con tus valores, tú has tenido tus experiencias personales con personas que han muerto, con personas que han enfermado, con películas que has visto, con novelas que has leído, con impresiones que tienes, sean o no sean más o menos razonables, pero son las tuyas. Cada uno tiene sus miedos, tiene sus prejuicios, sus anhelos, ¿no? su expectativa de cómo le gustaría morir o qué le gustaría evitar al final de su vida. Y con todo eso, tú en un momento dado te encuentras en una situación en la que empiezas a pensar en la muerte voluntaria y dices pues voy a pedir la eutanasia porque yo creo que cumplo los requisitos y entonces la primera dificultad es que el profesional sea capaz de hacerte contar a ti cómo te sientes y que luego él lo pueda resumir y ponerlo pero yo he visto informes del médico responsable es que es el que tiene que hacer un proceso deliberativo que marca la ley, luego se han publicado algunos textos de orientación que es absolutamente impresentable en una fotocopia, ahí abole, abole poner un diagnóstico y, y lo que el diagnóstico es imprescindible pero no se trata de que tenga un cáncer de páncreas o un ELA o un no no no se trata de saber cómo es su experiencia de sufrimiento y por qué quiere morir cuál es la naturaleza del sufrimiento de esa persona, que se parecerá a muchas otras, pero que hay que contarlo ahí. Porque si no, cuando le llega a la comisión, pues la comisión no tiene solo ve un papel que hay cuatro líneas, y dice yo con esto tengo que juzgar si la persona reúne los requisitos. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional sí que ha dicho que la comisión es la que, la que tiene que hacer el dictamen y es la responsable, y eso, bueno, nos, nos ha abrido un poco mal, pero bueno, esos son detalles que ya iremos superando. Y este es el gran, el gran reto que, eh, que estamos ahora, ¿no? El que se haga formación, se haga se hagan informes tipo, porque un médico, una médica o una enfermera, no se dedica a contar el sufrimiento. Eso lo hacen las escritoras, las personas que escriben. Y los médicos no tienen por qué es escribir, escriben sus informes, la hacen copia, pega, pim, pam, pum, con un montón de iniciales que no entienden al nadie. A veces solamente las entienden los de su propia especialidad, ni siquiera si van de, de cardio a primaria, el de primaria dice, ¿pero esto qué es? Si va de primaria a oftalmología dice, o, oh, y, no sé qué, ojo izquierdo, y tú dices, ¿pero qué coño es esto? ¿Es el que pone aquí? Entonces, no, no, los médicos no son buenos relatores, tienen que aprender a relatar eso. Y la persona que, que, con la que se encuentran, a veces estamos teniendo algunas dificultades, porque si no te quejas, si no eres capaz de transmitir tu sufrimiento, te puede ir peor. Y entonces a veces se interpreta mal el que una persona sea contenida, introvertida, eh, pues como que no, pues no está sufriendo, y si no sufre no hay eutanasia y a ver, esto no es, porque si no, no pediría no lo pediría entonces, ahora estamos avanzando en algunas cosas como el aplazamiento ya parece que no hay ningún problema y bueno, poco a poco van saliendo casos poco a poco las comisiones van trabajando en red las mismas comisiones por ejemplo, una de las cosas que estamos pidiendo es que les paguen las comisiones hay gente que es funcionaria pero el que no es funcionario algunos van de su cuando son cuando son médicas y enfermeras ni siquiera les liberan de la agenda entonces a veces son reuniones largas que tiene y es un, en fin, un estado como este pues tiene que pagar, eso, ¿no? Eh, pagamos millones de cosas que son accesorias pues esto hay que pagarlo no, no. Eh, facilitarles el trabajo con herramientas administrativas con una unidad administrativa en toda la consejería que les apoye la historia clínica bueno, pues que haya un repositorio tú puedas ir colgando las cosas porque todo es como muy primario todo es como muy muy, muy incipiente, no se han puesto encima de la mesa los recursos necesarios casi en ninguna comunidad y bueno, a pesar de todo eso, en Madrid nos encontramos con en la consejería con una funcionaria que está bastante comprometida, con, bueno, totalmente comprometida con, la, con el desarrollo de la ley y que poco a poco ella va sorteando los obstáculos que se va encontrando y va bueno, junto con los profesionales que colaboran y van saliendo los casos, ¿no? Entonces, yo diría que, que, que, bueno, desde luego el avance es innegable, no podría haber un Ramón San Pedro, eso, eso es seguro. Eh, hay otros casos más difíciles y poco a poco, poco a poco, es un nuevo derecho, la gente lo irá aprendiendo, los profesionales, las personas también. Eh, eh, eh, aquí siempre hay como dos tipos de personas, las que luchan por sus derechos y las que no. Siempre ha sido así. Entonces las personas que son luchadoras, como esta familia que os digo del hijo y la nuera de la señora con demencia, pues, pues fueron ahí hasta el final, fue, tramaron a todas las puertas que tuvieron que llamar. Entonces si tú insistes, insistes, insistes, al final sí que lo, sí que lo consiguen. ¿no? Y yo lo voy a dejar aquí porque hay muchas cosas que están ahí, eh, pero para no soltaros más rollo. Y, y yo creo que si establecemos ahora algún diálogo, pues... Muy bien. muy bien, pues muchas gracias a Fernando. Y bueno, ahora quien quiera preguntar, opinar, pues va a ir levantando la mano, voy dando palabras, empieza tú y si es posible que te oiga todo el mundo, mucho mejor. Bueno, no Si yo es preguntar un caso muy concreto, que lo llevo pensando un tiempo. Ejemplar. Tú me ves aquí, por ejemplo, ahora, así de y casualmente, me han dicho hace dos días que tengo un cáncer de narinje, que yo soy lo que Y yo, con esta salud ahora, pero sabiendo lo que me espera, que lo he vivido muy cerca, que tengo el testamento y día, que tengo esta realidad de eutanasia y todo, ¿qué posibilidades tengo de que diga yo en este momento diría, hasta qué hemos llegado? ¿Qué posibilidades tengo que me ayuden para la vacunación? Bueno, la ley eh, está llevando, los trámites de la ley están llevando unos 40 días. Ah, bueno, desde sí. que vas. Poco es. Eso, es un mes y medio desde que haces la primera solicitud. Luego hay una segunda solicitud a los 15 días, luego a los 10 días después vas a un médico consultor, que es independiente, luego se envía toda esa documentación a la comisión y en un máximo de 20 días te contestan, entonces aproximadamente 40, 50 días, ya tendrías el OK. La ley te exige que tengas una enfermedad grave incurable, como puede ser un cáncer de esófago o de laringe, si lo pone, eh, tendrías que pedir un informe de, de oncóloga al que dice, pues oh, sí, esto, esto es incurable, ¿no? Esto es incurable los requisitos con un pronóstico de vida limitado. Y Entonces ella te diría, pues esto, pero ¿qué hago? Si no pues hago esto, pues hago esto. Entonces, poco a poco tú conseguirías concretar. Yo sí que he conocido algún caso de persona, de una mujer con, que y ahí una especie curiosa eh, con cáncer que decía que es que ella había visto morir a varias personas y no quería llegar a la fase paliativa. Eso ella quería ser independiente. Vivía no. sola y quería seguir viviendo sola que tenía ya una cuidadora eh, porque la cosa estaba abriendo un poquito feo y el problema es que tuvo una metástasis cerebral y entonces ahí nos preocupaba que de pronto eso creciera y la mujer se fue la cabeza que es lo que ocurrió pero por suerte estaba todo atado y bien atado y mira que la médica responsable estaba de vacaciones la comunidad buscó un equipo suplente eh, y en una semana, desde que cambió la cosa, murió. Tenía su testamento vital, ah, había quedado todo, todo. Había quedado muy y ella lo explicaba así, le decía a la médica de cabecera. Me acuerdo que yo fui con ella a ver a la médica de cabecera y decía, ya pero es que para eso están los paliativos, tú no te preocupes si no vas a sufrir. Dice, es que no quiero llegar a esa fase paliativa. Yo quiero morirme antes. No quiero, si ya sé lo no que es la sedación y tal, y yo, si, sí, sí, no, sí, sí. bueno, o se va la mala suerte de que me pongo enferma antes, pues que me seden y por ir sin sufrir, vale, pero yo quiero antes de eso, porque yo soy independiente y en el momento en que ya no pueda bajar a la calle y dar una vuelta a la manzana, querré morir. Pues en ese momento, la cuestión es no anticiparse demasiado, sino calcular un poco para, mmm, bueno los requisitos y ya está, que no. que lo, que, vamos que si compren los requisitos te, te, te dicen que, es que sí y es mejor tramitarlo en la atención primaria, es ah, decir, eh. buscar un médico de cabecera que te diga que sí, que va uh -huh. para adelante, luego ya hay como varios nombres que hablan de médicos consultores, algunos de ellos de cuidados paliativos, que hacen un informe eh, eh, favorable, va a la comisión, te dan el no bien, bien. venga, gracias María bueno, ya que has, sí, eh, ya que has eh, hablado mucho de la comisión yo quería saber eh, quién nombra a los miembros de la comisión, es decir porque tú, un médico, tienes un trabajo tienes unas obligaciones, tienes que atender pero la comisión esa, quién los nombra, qué obligación tienen las personas, los profesionales que están ahí, porque, no sé... Sí, sí, sí, sí. Una buena pregunta, María, Se supone eh, que tienen encomendado unas funciones muy claras con respecto a la ley, porque la ley habla de que tiene que haber una función... Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿quién los nombra o cómo va eso? Pero nombra la consejería. Entonces el consejero delegó el director general. El director general de asistencia sanitaria y de aseguramiento, que ya no está ni existe la Dirección General de esa Tampoco, porque hubo una reestructuración el verano pasado, nadie sabe muy bien cómo eligió 25 nombres. Si eran personas que pasaban ese día para la consejería, nadie sabe muy bien. Porque no es, no, es, no es remunerado, es decir, no es que que fueran por la pasta, o sea que en este sentido no es una cosa de prestigio, no es... pero por suerte la presidenta es quien es, pero dentro de la comisión hay personas que no deberían estar, porque pensamos por sus escritos que están en contra de la autocracia eh, Aquí en Madrid hubo un problema, al principio se le encargó a la persona equivocada, que era la responsable de cuidados paliativos, que prácticamente estaba muy entonces, eh, si tú solo lo recargas, o sea, de una manera de boicotear la ley es por pues, dejarlo ahí, no hacer nada. Y hacer reuniones insulsas, sin contenido, sin avanzar. Y entonces, pues, ya nosotros si no nos reunimos con la comunidad, le dijimos eh, lo que estaban haciendo otras comunidades, por dónde tenía que ir la cosa, que teníamos cierta inquietud porque las cosas se, se hicieran, y porque había demandas ya, había solicitudes, ¿no? que estaban yendo a los medios de comunicación, que eso es lo que tienen que evitar. Y. Mmm, bueno, por suerte serán, yo creo que cuatro años, eh, llevamos dos y a ver si poco a poco les van cambiando algunos porque efectivamente son personas que nadie sabe muy bien por qué esta vez. Tampoco, eh, ahí hay un juego entre la ley estatal, la ley orgánica y, la, y las competencias de las comunidades. Este viene mucho cuidado, como te metas un milímetro en las competencias autonómica y sí, Entonces, eh, en este caso, parece que sí que hay cierta colaboración entre las 17 comunidades, entre las 17 comisiones y los responsables de las consejerías. Nos hubiera gustado que el, que el Ministerio hiciera un, un papel de liderazgo un poco más fuerte que lo que está haciendo, pero también nos han dicho que en el Ministerio de Sanidad dentro no hay nadie. Pero literalmente decir que hay cuatro o cinco personas trabajando para todo y que no les da la vida para más. Son buena gente, pero dicen es que tú vienes con la historia de la eutanasia, pero tengo lo Siempre sí, no sé, más. Y a mí no me da la vida para más. No tengo vida. Entonces, en, mismo, en fin, vamos pues, tirando, ¿no? Entonces, no hay criterios. Es... Uf. A, a ver, más por aquí primero los hola, Volva, hola, luego por ahí os yo, yo quería preguntarte ¿qué experiencia estáis teniendo en este, en este tiempo con el tema de los objetores y de los médicos de atención primaria? porque al principio pues ya sabemos cómo fue la historia y quería saber si había si teníamos ahora un poco más de esperanza o Sí, bueno, Madrid tiene una situación un poco más que El presidente del Colegio de Médicos es un fundamentalista católico que se presentó, como él ha dicho públicamente, eh, para, para, para ir o en sea, contra de la ley contra Asia. No, es una que, cosa es inaudita. Y que tiene sí un libro publicado hace años. Bueno, libro que y, y Dios se hizo cigoto, ¿no? eh, que el presidente del Colegio de Médicos, de una sociedad democrática. Se presente para esconder una ley. ¿Quién le dice? Se sale. Es decir, que aquí de nuevo volvemos. Ahora que dicen que va a salir Ayuso otra vez. Bueno, sí, claro. es que esto es lo que lo O sea, no se ¿Por no presentación? Pues claro, que... y la, la gente le vota. Entre el, el colegio y en el El colegio desde el de, de, de minuto uno trató de sí, boicotear, fueron pasando por WhatsApp, por correo, sí, sí. hasta objetor, hasta objetor, hasta objetor, Pero no necesitamos a todos los médicos. Solo o sea, necesitamos que todas las solicitudes se tramiten. Las solicitudes que se tramiten como mucho, serán el 1% de las personas que fallezcan. Es decir, estamos hablando de 400, 500 al año en Madrid, cuando esto esté con una velocidad ya eh, consolidada, ¿no? Y de ahí va aumentando probablemente al 2, 3% como en, en, en México y en Holanda, ¿no? Y en Canadá. Entonces, aunque haya médicos que objeten, porque sus condiciones así se lo, se lo dicen, luego hay un grupo muy importante de gente que está, no, está en una en de crisis, en la atención primaria, con las huelgas, la falta de reconocimiento social, mmm, el problema un poco de la reformulación de los objetivos de la atención de la medicina de familia y comunitaria, es decir, todo es muy complejo. Eh, no se trata solo de que les paguen más, no, no, que no haya médicos el tema, Tú vas tirando y vas siendo un y otro, otro, otro, otro y otro y otro y al final hay 20 elementos complejos que están influyendo, la, el hospitalocentrismo, la demanda de la población de lo quiero ya y tiene una resonancia y lo quiero ya eh, y usted si no me lo manda por movida a la privada y las agresiones a, a los facultativos de a la enfermería, eh, la conflictividad social, eres un vago porque me llamas por teléfono y no vienes a verme a casa, es decir, todo el momento sí, difícil. es que también es muy importante la relación que tú tengas con tu médico. claro Yo ahora claro. me ha tocado una médica que ya te conté lo que pasó y ayer la llevé en la revista y, y se quedó encantada. Y claro. le dije, mira, hay un artículo aquí del Fernando Marín que está justamente... Esa es la clase. pedagogía y, con tu propia médica. Y, para, y me, dijo, ah, pues, para me sí mucho. Y la mayoría de los médicos te dicen de la América dice, si es de mi cupo lo atiende. Eso me dijo. Si es del cupo de al lado, vale. paso porque es objeto. Porque yo le conozco y este objeto es lo acaba de sí, objeto. Sí. Y luego, en esta especie de crisis que parece catastrófica y tal, sí. luego no es verdad que todo el mundo esté mal. Hay gente que en primaria, que tiene unos cupos que son buenos, que funcionan bien que están haciendo un buen trabajo a lo mejor no es una comunitaria que se si quería hacer hace 40 años, no, eso ya murió pero están haciendo un buen trabajo de atención primaria eh, conocen a sus pacientes tienen esa, esa relación de años y a lo mejor en la puerta de al lado, ni siquiera por centros centro de salud en la puerta de al lado hay un grupo que es un desastre ¿y cómo se soluciona esto? bueno, eso ya no lo sé, eso ya me hacer otra charla o otra gente sí. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, yo es que yo no es muy. En fin, yo, fui, yo hice la del testamento vital en el 2016, ¿vale? Y en la, en, en la en Entonces pegué, luego fui a unos eh, talleres que hicisteis en y me dijeron que convendría que se refrendara eso en el centro de salud. Con lo cual en el 2018 fui al centro de salud. En mi centro de salud no lo atendían, me enviaron al mar Báltico y ahí lo rehice y tal, con unos consejos que vosotros poníais que había que añadir. Ha eh, mi pregunta es: después de la aprobación de la ley, conviene que lo rehaga mucho más completo? Sí, vale, voy a hacerlo. Sí. <risa> es que además, ahora había. El texto nunca es a gusto de todo, porque tú verás que el texto es un poco. Cuando pone otras instrucciones, hay un texto ahí, un poco revesado porque lo que quiere es evitar que alguien, pues, cuando llega el doctor Boldo, y dice, mira, si no sufre, si está tranquilito ahí, déjalo ahí, si está, dale una zanahoria tal que se entretenga, o tal, y, y, y para evitar eso tú identificas tu sufrimiento con la, con la pérdida de dignidad. Y además dices, aunque yo parezca que no sufro, aunque no lo pida o no lo recuerde, quiero dejar claro que está en mi voluntad entonces, con ese texto pensamos que no habrá problemas, ningún juzgado, ni, ni bueno, que se pueda tramitar en condiciones. <coughs> Venga, eh, primero tú, y si, luego Perro, concha, ¿Sí? Elena, y luego quien sea. Yo tengo no, un... el alargamiento vital hace más de un año y estudié la asociación. Bueno, esto ha sido una carrera de obstáculos, porque cuando los sigues, en la santonía, pasaron de formar la, la comisión y han sido las presiones de diversos colectivos que, lo, que lo han ido un poco eh, haciendo que se haga la ley. ¿eh? Eh, respecto a sí. la policía de médicos, bueno, es el antimédico, se ha puesto al lado de la en contra de los médicos, eso no ha pasado nunca. ¿eh? Han tomado posición parábola, pero ya revisa y le no, yo que me leo la revista de médico ¿no? a buscar voluntarios para estar en los camiones que están en las puertas de la clínicas de aborto para los latidos ¿Eh? Pero que de utilizando cardíaco. instante te hizo de que, no sé si eso ya es así o no, eh, Ayuso quiere interponer un juez en toda esta ley. ¿Eh? En última instancia, a mí me parece que es el gran obstáculo. El primero, Sabemos que el 30% son de locos, ¿eh? por lo cual, pues, eso sería una especie de acuerdo muy importante. unos sé qué Sí, sí. lo eh, dijo la, la, una periodista de la SER que habían dicho el Consejo de Estado que, estaban, que se había pedido un informe sobre una gran ley que hizo eh, la Asamblea de Madrid sobre la Agencia Madrileña de Tutela. Sabéis que ya no existen los tutelados, sino que son personas en curatela. Y ya no es el tutor, sino que es el cuidador, ¿no? el, que hace, el que ejerce la curatela. Porque eh, se entiende, esto viene, es una cosa internacional, que no puede haber una incapacidad, no es incapacidad de una persona permanentemente, que va en contra de, de, de sus derechos humanos, ¿no? sino que tiene que ser una cosa provisional, aunque luego se vaya derogando. Ese es un cambio... Un poco de, de enfoque ¿no? entonces no podría llamarse agencia madrileña de tutela porque no es la tutela sino de personas en situación de discapacidad personas adultas entonces Vox cuela que bueno usted no nos ha dicho nada ni los de Mal Madrid ni los de Podemos ni los, de los del Soy. Pues sí, si no se han dado cuenta no han hablado con ella del tema cuela una enmienda que pone eh, como una disposición adicional que dice las personas cuando dice cuando haya eh, algo así como acciones en contra del derecho a la vida habrá que solicitar la tutela judicial habrá que pedir primero un permiso judicial para aplicar el testamento vital el documento de instrucciones previas no y entonces dice vamos a ver esto, eh, esto es ilegal porque eh, no habla de la ley de eutanasia, pero la menciona en acciones que vayan a encontrar el derecho a la vida que también pueden incluir el rechazo de medidas de soporte vital. Entonces, si tú has nombrado un representante en el testamento vital, tú lo has firmado cuando estabas capacitado, luego, por, por cosas de la vida, ya no puedes decidir sobre tu vida y tienes una agencia que es la Agencia de la Comunidad de Madrid, y, y tú has pedido la autonómica en tu documento, no hace falta que vayas otra vez al juez. Eso va en contra de lo que dice la LORI. Y entonces el gobierno lo va, a, lo va a recurrir al Constitucional y lo va a ganar, porque supondría que las personas que están eh, eh, en curatela con la Comunidad de Madrid tenían un requisito más que las que no lo están. Y luego el peligro que nosotros advertíamos, cuando nos preguntaron esto, lo estuvimos viendo, es que luego no se generalice, y se si diga no, no, no, no, no, no, todas las personas con testamento vital primero tienen que ir al juez. A ver, que, que, es que es absurdo, porque mmm, es marear, la, la ley no judicializa esto, no hace falta. Es, pensamos que va a quedar en nada, en principio solo se refiere a esas, probablemente, ahora mismo, pero claro, esto no es para ahora mismo, esto es para el futuro, en 2023, pues, no sé si habrá una, dos, tres personas en la agencia esta de tutela que tenga un testamento vital, pero habrá muy pocas, porque muy pocas personas tienen un testamento vital, pero la idea es que en el futuro esto se generalice y que se te incapacitan y una agencia estatal o, o pública ejerce, que protege, pues que no, no vaya en contra tuya. Pues, eh, eh, pensamos que iba no va a quedar en nada, pero, pero ahí hay que ¿no? o sea, ahí... luego, luego te dejes que me hablas. Sí, eh, sí, Perro, sí, no. de no, si dejas de toser y si no... No, pero la es que no había pedido la palabra. Ah, Pero, pero es bastante... No, cuando, Fernando, cuando has dicho hay dos tipos de personas con los derechos, los que luchan por los derechos y los que no. Y, o sea que es muy diferente no un tercer este grupo que peor que es que luchan en contra de los luchados por eso, por eso que se oponen o sea, no bueno pero acuérdate que la llave de todos tus males la tengo yo que es un asunto entre ellos y yo eh, bueno, eh, es la misma pregunta de Olga, es que conozco que tenemos el testamento que está hecho, lo tenemos post, después de la ley, con las, eh, los puntos que... La hay, instituciones, las instrucciones, las otras instrucciones, ¿sí? Eh, pues, sí. Y entonces, pero hay gente que tiene el anterior y como se ponía en el caso de que ya haya una ley, lo que has comentado antes, pues es que ya lo tengo hecho, ya pone lo de la ley. Y yo les digo que, que tienen que, que la... hacerlo con la nueva, pero ¿eh? por habéis si sí, encontrado problemas reales eh, de alguno que se y... de esta fase de... Eh, de... de Nosotros este... he encontrado con un caso en Asturias que puso a mano, quiero la eutanasia, y la comisión, mmm, como la mujer, vivía tranquilita, era otro caso en el cual la mujer paseaba por el jardincito, no sé qué, dijeron que de momento no, o sea, lo no rechazaron. La hija no daba crédito, pero la hija tampoco tenía ganas de litigar el contencioso, porque iba a parir, en fin, todas estas historias familiares, y ahí quedó. entonces La comisión no se quedó, porque la Comisión de Asturias es bastante buena, hay gente muy buena ahí, eh, eh, que lo tienen claro, pero no se quedó a gusto, porque luego, Hablaron con la compañera de Asturias que, y le dijeron que, bueno, si las cosas cambiaban, que ellos las reconsiderarían... Es decir, le dijeron que no, pero no se quedaron conformes con su propia decisión. Y le dijeron que no en base al a informe que hizo la psicóloga de la residencia y la terapéutica ocupacional. Bueno, yo creo que, que, que no hace falta mucho informe, si lo ha firmado, no Lo que que es esto los principios. Por eso es mejor ser contundentes. Sí, eh, Elena, luego tú, luego tú. Venga, lo, se, a Elena. Eh, ah, eh, Elena. Estamos hablando de médicos de atención primaria. Pero como vamos por un camino que, que probablemente a lo mejor desaparezca la atención primaria, es, bueno, a ver. Porque, no, no, yo pregunto, por ejemplo, o la gente que tiene que, que está en un fácil o esas cosas, ¿no? Entonces. Eh, que, a, que muchos no tienen un médico asignado o tal entonces, ¿hay, eh, ¿los médicos privados pueden hacer estas acciones o, o no? O, o, ¿cómo? lo pregunto porque estoy sí, sí, sí. a la privada la sí, sí. atención o sea, primaria sí, yo, ¿no? Eh, ¿Sí? no puede ¿Sí? desaparecer ¿Sí? Sí, sí, porque sí, si no tiene que hablar no es una pregunta que yo también tenía. Una cosa es las personas que estamos dentro del régimen general de la sanidad, y otra es las personas que se mueven, pues o, o, o, eh, como FACE, eh, los jueces también tienen un sí, sí. objeto o algo así, eh, la policía también, es decir, que hay distintas ramas ahí y no tienen el mismo régimen de asignación de Sí, sí, el, el, el concepto de, de médico de cabecera dentro del sistema público está en peligro por los continuos cambios de plantilla que hay la, la, la precariedad que hay en los contratos es el, cada vez es más raro que haya un médico que, que sea longitudinal que lleve durante muchos años ¿no? en la pública, en la privada o en las mutualidades de IFAS, Mujeju o MUFACE, ni siquiera existe ese concepto, porque tú eliges tu médico y vas. Si vas tres veces, pues te gusta y a ser tu médico, pero luego vas a otro, luego a otro, en fin. Hasta ahora, la privada está intentando que las personas que piden una autonomía se vayan a la pública. Que dinero se qué cambien, que tienen derecho todos los años a cambiarse o que pidan una autorización de servicio. Entonces, ha habido casos en, en Aveslas, en Sanitas, en Asisa, eh, de personas que lo han solicitado. Claro, es un problema porque aquí no hay una estructura como el sistema público. Tú aquí lo que estamos haciendo es, tú vas a tu médico de cabecera. ¡Ay, uy, yo no sé quién es yo no, yo soy objetora! Bueno, vas a la directora, al centro de salud, y si no, a la dirección asistencial, y además envías copia a la Comunidad de Madrid, a la oficina de la eutanasia, y, y lo entregas por registro, y eso sigue un caso. Pero en la, en la privada, ¿no? La privada, ¿quién es el jefe? Que no hay un jefe, o sea, vas al neurólogo, sí. el neurólogo dice que no, y entonces coges tu libro, y llamas a otro, Hoy no, no, hoy no, no, hoy no, no, hoy no, no. Y así, y he conocido a un señor, a la policía, que, era, que se hombre en un accidente tetraplégico, y ha estado como ocho meses buscando el Y al final se ha tenido que ir al SAS, al Sistema de Salud de Salud, con una autorización, que luego había una cosa curiosa, porque había por ahí circulando en los correos una, una cifra de 900 euros, que el SAS le iba a cobrar a PoFace, que es lo que tiene que hacer. En cuanto el ser más, le cobra a las compañías la prestación. Por uno de los problemas que hay en los catalanes en esto están un poquito más avanzados. Que parece utópico, pero ellos son más concretan un poco más. ¿Cuánto vale esto? Esto no se paga. Bueno, yo estoy en mi consulta y tú vienes y tú me estás pidiendo que te haga los informes, qué tal y si yo luego tengo que ir a tu casa, quién me paga eso? Y como voy, voy en un Uber. Y dónde no, no la medicación, y la enfermedad, de dónde la saco. Yo trabajo en mi consulta, pero las enfermedades en el hospital no tienen nada ver con esto. O sea, hay una complejidad en la privada en real, ¿no? Es que sea. Y aparte, hasta que no les presionen sus aseguradores, las compañías no van a hacer nada. La, el SAS, después de esta experiencia, le propuso a Muface firmar un convenio, y, y Muface le ha contestado que eso es ilegal que es que la ley dice que todas las entidades aseguradoras tienen que garantizar esta prestación, que ellos no pueden firmar un convenio para que lo haga el SAS, que es ilegal. Y tres, ahora se encuentra el problema de que una manera de solucionar lo que era muy, muy, muy andaluza del PP, no, pues va, yo te lo hago y además no te voy a cobrar nada, que dice el viceconsejero, me lo dijo así tal cual, no se puede hacer, es ilegal, o sea, todas las entidades Todas las compañías tienen que asegurar la prestación. Ahora, ¿lo van a hacer? De momento no. De momento se van a escabullir, van a tal, y ya sé que y lo que decía de insistir, insistir, insistir. Y al final, sí se conseguirá. Pero... Y lo puede hacer cualquier médico, este colegio, cualquiera. Incluso jubilado. ¿vale? Ah, vale. Ya seguir dando palabras tú, luego Mercedes. Hola, buenas tardes, soy Jesús. Solamente es una pregunta muy importante nos acabamos de hacer el testamento vital hace cuatro meses, dos, tres meses y en el caso cuando llegue su momento que tengamos que hacer todos los pasos que usted diciendo ¿no? eh, nuestros hijos pueden tener problemas cuando tengan que decir a mi padre que en una serie de pases que tal pueden tener problemas con ese juez que dice usted el tema de vos no, no, no, no, el juez interviene cuando desde la comisión te dice que no y tú puedes presentar, la ley te lo dice, un, un recurso a contencioso administrativo, a, la, a, la, a, la, a la, la jurisdicción esta voluntaria. ¿no? Y tú presentas un recurso a contencioso administrativo y el juez ahí es cuando interviene. Si no, lo normal es que se resuelva en los cauces habituales. Entonces, lo suyo es nombrar a, a tus hijos eh, representantes. ¿Y y ya está. Y ellos, como representante, un de... bueno, pues, una vez que esté te... escrito... Eh, ajustarse a los puntos que tú has puesto con la X y ya está. Ya está. Y, y ellos bien. van a decir, oye, mira, mi padre hizo un testamento vital y pensamos que es el momento, o mi madre, porque ya vemos que, que, que ya nos entera y ya se inicia el proceso. Puede tardar un poco más, por lo menos, pero... No hay ningún problema. No, no. No de se Gracias, pero Ahora, darnos un requisito... Cuando nos hemos visto la última vez nombrar representantes. No es obligatorio, pero es conveniente. Ah, sí. Es conveniente porque si tú no tienes representante, la ley dice que el médico puede iniciar el procedimiento. Pero sea, el médico no lo va a iniciar si no hay alguien que se lo diga. ¿Qué médico lo va a iniciar? Es que, mmm, que tú estés en una residencia y va a llegar el médico, mira, Ángeles tiene un testamento vital, creo, pero ¿cómo lo sabe primero? Bueno, puede que sí, que aparezca ya, porque ya entonces habrá un icono en la historia, que la residencia esté conectada, eso es de ficción, pero podría ser que estuviera en sus papeles el testamento y tal. El médico no lo va a sacar. De de momento. Tiene que ser un representante que diga, oiga, que yo represento a ángeles y que esta mujer ya expresó su voluntad y creo que es el momento, y entonces se inicia. Entonces diría que yo les tengo lesionados claro, aquí, aquí a, veces, a veces se pone un problema y es cuando no te fías de tus hijos porque eh, no, no, tus hijos tienen otras creencias y entonces, eh, hay, a veces hay padres y padres que le cuesta mucho plantear esto en casa, porque eh, los hijos eh, se lo toman a mal, no sé, mira, oye, que, que, que, que hoy quiero que hablemos de esto, yo quiero saber si vosotros os queda claro que es mi decisión, que no es la vuestra, lo único que tenéis que hacer es respetarlo, Entonces, una vez que quede claro, bien pero puede ocurrir que una persona elija a una amiga, a, una niña, a un sobrino, porque, mmm, bueno, pues con sus hijos claro, tienen una deriva que no te fíes. Claro, pero no te fías. Sí, sí, no, sí, no, sí. Pero si no, ellos podrían iniciar el tema, ¿no? Es que no lo tengo así porque no estaban en este momento, no tenían. Sí, lo pueden iniciar, lo que pasa es que se produce una situación un poco rara. Y es que ellos, por ejemplo, con... Hay una, me acuerdo de una señora, esto fue antes de la ley, que hizo su testamento vital. Tenía dos hijos, se llevaban fatal. Uy. Y para que no se pelearan, no nombró ninguno de representantes entonces la mujer tuvo un ictus cuando estaba con la hija de viaje en Huelva, la hija vivía en Suiza, su marido era neurólogo, todo era como una película, y entonces la hija como que se sentía muy culpable y entonces el médico dice, no, tu madre tiene...". Entonces el hermano sabía que había hecho un testamento vital, y le dice, no, tráetela a Madrid y que la desenchufe, porque la madre no estaba con ventilación mecánica, sino con eh, su las soplástica, ¿no? Que le quiten la alimentación y la deslación y la ayuden a morir. Y la hermana se oponía totalmente porque también se sentía mal porque había pasado y se iba a recuperar, se iba a recuperar. Y entonces te encuentras en cuenta de Hierro, al médico, como no eran representantes, no le podía dar el documento por la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Es un poco, en fin, la, la norma lo dice así. Entonces el médico se, se lo leía y era el documento eh, eh, estándar en la Sociedad de médico por su dinero. Y ya llegamos a un compromiso en el cual la madre se había quitado, pasaron varios meses, la madre se había quitado varias veces la sonda de la próxima vez que se la quitaran no volver a ponérsela. Y ahí la hija consentió llegar a un punto y me dijo, mira, tu madre no se va a recuperar nunca. Con el tiempo que ha pasado, entiendo que la primera semana estuvieras en shock. Claro, si tu hija hace una negación de la realidad, cree que va a ocurrir un milagro, pues a veces ocurre, porque a veces hay gente, pero alucinas que ha estado en parada, parece que se iba a quedar en coma y luego han ido bien. Pero, pero claro, se tiene un tiempo, unas semanas. Después de ocho semanas, pues ya las cosas, el daño cerebral es grave, grave. Entonces, ya ahí, cuando la hija ya consintió, ya la mujer se quitó la sonda y ya no se la pusieron más, ya se la y se murió. Pero no respetaron su testamento vital. Sí, Oye, el supuesto, es. Eh, que tú que están en vital te diagnostican aquí y ya sabes cuál es el pronóstico ¿no? entonces, y pues puedes tú activar eso antes de tener demencia para evitar que el sufrimiento de los hijos porque eh, o sea... es lo de, de Carmen, Carmen Acaba de publicar sí. y su y he visto en revistas sí. es lo que estás diciendo ¿vale? sí. eh, Carmen Elías, cuando ya no sea sé yo, ah, sí. dónde se sí, anticipa, sí. pero claramente ha dejado un testamento vital donde dice las circunstancias. Pero responderé tú los, no, pero, los pero, problemas sí, legales eutanasia? a, ver. a ver, o, sea, o sea, yo ahora. No, si está como estás turno. No, como no. o sea, no. está ahí ahora mismo, tampoco. Tampoco. tampoco. Porque la ley te exige que la, el padecimiento Pero no he... grave y crónico sea imposibilitante, es lo que te decía... Pero, ¿y, y el sufrimiento psicológico, psicológico ¿Sos que ¿Sos yo, yo solo anoté? No, no, eh, que... eh, o sea, eh, yo creo sí, sí. que no voy a poder... o que me voy a obligar a mis hijos... Lo tienes difícil, yo no digo ah. que no. No, no. O sea, Carme Elías, eh, bueno, hay una bióloga en Barcelona que hizo un documento para el, la ley estupendo, pues si se dirige a las personas adecuadas, irá bien, porque además la Comisión de Garantía de Evaluación de Cataluña es muy progresista, en el sentido de que van, están ahí trabajando con el trastorno mental, están ahí a tope, ¿no? Eh, si tocan Castilla y León, pues le va a ir fatal. la eh, de Andalucía depende, porque ha habido de todo. Entonces, eh, es un poco... O sea, tengo derecho. Es lo que decía de las palabras, de cómo se interpreta, entonces, el principio, de una demencia leve es imposibilitante, pues tienes que, tienes que ponerlo encima de la mesa. ¿Qué, a qué, qué, qué, ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Oye, ha dejado de ser actriz, pero vamos, hasta hace poco estaba haciendo entrevistas. Ahora, ha dejado de manejar su dinero, de coger el transporte público, manejar su ropa, la lavadora, la comida, la hacer la compra, eh, conduce... O sea, que hay muchas cosas que nosotros no vemos, que pertenecen a la intimidad de las personas y que pueden provocar un sufrimiento constante y tolerable. No. Y entonces, si tú lo cuentas. Pero Isabel, te a O sea, el, el, el, el, el pensar que vas a estar en esa situación, Arregloso. a mí me parecería ya. O sea, hay personas que, como saben que hay un componente digital, ya sufren. Estando perfectamente y sin tener ningún diagnóstico. Sí, ella lo dice muy bien cuando dice... Mmm, no, eh. A veces mmm, me meto en la niebla, pero luego sí. se aclara. Vale. Cuando esté viviendo en esa niebla, entonces quiero la muerte digna. Ella no, nunca habla de la eutanasia, pero no uh, ah, la es. menciona como tal. Eh, y eso es lo que... Lo que bueno, ella libro, me ha dicho 20 veces públicamente, yo creo que hay ningún problema sobre que nadie dude de su voluntad la de Ramón San Pedro a quien va, es la pregunta de, pero a Ramón San Pedro a ver Ramón, tampoco subes tanto pero qué es esto en serio, o sea ¿cómo? a quien va a dudar un tío que escribió sus poemas de cartas desde el infierno de que estoy en una cárcel metido que su sufrimiento no es constante e intolerable bueno, pues hay quien lo duda pero, también... pero la cuestión es, eh, es buscarte aliados es decir, eh, ¿cómo, te, ¿cómo transmitirte esto? Es un derecho, pero de momento, hasta que sea, esté consolidado, tenemos que eh, ejercerlo con inteligencia. Vale, no, pero no, que no si pasado, pues evitar que mis hijos tengan que, que actuar, porque a mí me da la noche, es que me da sí o y sea, para evitar tú ti, tienes muy claro tu vida o sea igual que no, y luego hay muchas personas que, que les relaja mucho les consuela mucho saber que les van a ayudar a morir claro, claro. Que, mira olvídate no te preocupes que eso está solucionado, está todo arreglado ya lo sabemos y, y no vas a llegar a esa situación que tú que te parece horrible que esto en cuanto veamos que ya no disfrutas de nada como luego una enfermera que que sea señora, disfruta de un yogur de fresa digo, la vida no es un yogur de fresa o sea, es un poquito más es un poquito, entonces, con todo su cariño, con todo su amor pero es que si disfruta de un yogur de fresa, a lo mejor, es que no somos o sea, algo más es que no está la y eso es lo que queremos evitar Y por eso lo ponemos ¿no? Venga, voy vale, a vale, vale, Elena, voy vale, dar más pero... palabras eh, Mercedes ah, pues, vale. sí, pues yo eh, En esto estoy bastante o sea, Tenía claro el testamento de hacer un desastre Porque también he venido hoy pues, Para poder no te eh, esté informada Pero ahora estoy como muy perdida O sea, ahora porque cuando me han visto Que una página también tenéis eh, el, el modelo, el modelo sí. Para poder sí. rellenarlo Y también Sí, y hay charlas eh, habituales en derecho a morir.org, te pedí hacer charlas continuamente y si quieres por aquí con frecuencia yo te puedo ayudar también, pero vamos, sí, vamos si, si quieres luego me das tu palabra, correo, te envío la documentación. Es que claro, lo quieres hacer lo mejor posible, ¿no? Y a lo mejor, porque no tienes esa experiencia, pero gente que ya Pues te puede decir, pues interesa, si quieres poner así, o sea, lo pones un poquito más cosas. Recuérdame tu correo y todo lo mío esta misma noche. Eh, Elena. Ya, ya para finalizar, ¿no? Porque es un... No, espérate, si alguien más quiere hablar, la honra ah, eh, Espera, si quieres ser la última, espera. ¿Alguien sí, más? Sí, sí, sí. No, vale. eh, Elena. Está un de Elenas. Pero Elena, mi prima, lo siento, gordo, apellido famoso por ella. Venga, Elena. Muchas helenas somos. Eh? Eh, bueno, yo... Me es surgen muchas preguntas de esto, porque es un tema controvertido. Eh, la primera que te digo es: si, ¿cuál sería el rol de los comités de ética? Si tienen algún rol de los comités de ética en determinados casos estilosos, ¿no? Pues esos conflictos, que si los hijos, que si los qué, que si. Bueno, esa sería una. Luego, si tienen que haber casos de salud mental, porque al final eh, el sufrimiento, claro, esta definición está muy ahí en la, en la raya de este punto. De la salud mental, la física lo tenemos claro, no, me duele, me duele, me duele, entonces eso todo el mundo lo tiene claro, pero cuando son casos de salud mental, pues están ahí un poquito en la mañana. y Luego, eh, no sé, me pues, que eh, no sé, me imagino que ya tendréis casos de si hay más hombres, mujeres que piden esto, ¿no? y hasta qué punto igual pues las mujeres aquí somos mayoría mujeres no eso siempre una claro, eh, cosa interesante sí pero, pues, pero quizá también el, el papel de nuestra cultura no como cuidadoras por excelencia pues quizá nos haga pedir esto más o estar más sensibles porque primero igual porque no tenemos tan claro que nos vayan a cuidar esa es una de las razones no y, y segundo pues, pues eso que sientes que te quieres quitar del medio, ¿no? Que no tienes esa sensación de no ser caro. ¿no? Pues una cosa también. Ahí. Bueno, los, sí, sí, los comités de ética asistencial no aparecen en la ley porque el panorama es muy desigual en todo el Estado. Entonces, por ejemplo, en la atención primaria no hay comités de ética asistencial, en la privada tampoco. Eh, algunos, nosotros. Entonces, ¿a dónde, ¿a dónde te diriges? El Comité de Ética Asistencial eh, fue un proyecto que se quedó a medias, existen en muchas áreas, en muchos hospitales, pero no en todos. Y luego, en algunos, por ejemplo, en Madrid, los capellanes forman parte del Comité de Ética Asistencial Uy. por ser el capellán del hospital, lo cual ha sido bastante criticado. Si sí, es claro. una persona que sabe de bioética, puede ayudarse. igual, si es cristiana, o es musulmana o lo que quiera ser, no, no, no, pero no va a ser capellán del hospital. No tiene mucho sentido, ¿no? Eh, tienen esa, ese sesgo, ¿no? Entonces, no, no, eh, los propios comités se han quejado, pero bueno, ellos, los comités de ética, están buscando su hueco desde que empezaron y ahí sigue la cosa. Entonces, la ley no juega ningún papel. En algunos casos, hay que ser justos, sí que han contribuido a desarrollarla y en otros no. En Madrid, no. En Madrid, lo único que ha hecho el Comité de Ética Asistencial es, es molestar, enredar con documentos, papeles, planteamientos, y no ha, salido, no ha, no ha habido nada práctico, eh, que No digo que, que quisiera modificar la ley, pero que no era su trabajo, no tenía por qué meterse, sino exigir la formación y hacerla, ¿no? La eutanasia, por, por en el trastorno mental, es un, ha empezado a hacerse en algunos sitios, en Cataluña ha habido dos casos, en Navarra ha habido uno, eh, en Andalucía ha habido uno, y el, el Tribunal Constitucional pactó en la sentencia una frase que dice eh, que la eutanasia exige enfermedades de origen somático, no psicológico o depresiones. Parece ser que para tener siete votos a favor y dos en contra tuvieron que eh, como distanciarse un poco de ese miedo absurdo, porque cada caso hay que valorarlo un médico 15 días, el otro médico a la comisión, de decir que es que no se puede colar, ninguno, es un proceso largo, eh, de 40 días, ¿no? O sea, que lleva sus informes, si tú no lo tienes, no tienes claro, le puedes pedir una opinión a otro profesional, si tú tienes dudas, imagínate una persona pobre, que vive en la vaginación o ¿no? que tiene graves de recursos económicos, pides su informe a la trabajadora social, si hay algo raro, si tal entonces, eh, en el caso del testamento ambiental, no sabemos cómo va a influir el Tribunal Constitucional porque eso lo hace durante su argumentación pero no... luego el propio tribunal dice que son las comisiones las que tienen que ir creando ir, ir, eh, eh, creando experiencia y creando doctrina en este sentido y son los casos ha habido muy de los 300, ha habido 350 casos de eutanasia en dos años y estamos hablando de cuatro casos que por otra parte es el 1% en Bélgica y el 1,5% en Holanda es decir, que es esa una proporción son casos muy llamativos porque a veces son personas jóvenes no más que cosita? Pues eh, en un caso era trastorno límite de la personalidad Sí, sí, sí, en Navarra. La mano hermana es periodista escribió una carta muy bonita en el periódico. ¿Y, y, y ¿no había pedido Sí, sí, había pedido a me dio él. ¿Él? ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Esa persona? Eh, esa persona, sí. Eh, otro es una depresión bastante grave de un señor que media no edad, dado. creo que es la madre. Y el otro es un caso que se camuflora un trastorno obsesivo-convulsivo grave, pero que tenía problemas... Eh, de una hepatitis eh, grave y entró por ahí, no entró. por la Sí, entró por el otro lado, no entró por ahí, pero la causa era esa. Y, y el otro no sé cuál es, dentro de, de, de, de Cataluña no sé la misma. Esos son los casos, son casos muy difíciles. ¿no? Y respecto, que ya iremos viendo, ya iremos viendo, ¿no? y respecto a, a la. A la cuestión de género, en casi todas las comunidades hay paridad de hombres y mujeres que, que, a, los, a los que se les ayuda a morir, ¿no? Más o menos. En algún caso ha habido más hombres, pero en, ahora mismo hay paridad. Entonces, en el en, en número global Entonces ya se verá, no sé muy bien qué responderte a eso. Si habrá más mujeres, no es... ¿Alguna...? Cuestión más, si no, antes de darte tal, yo simplemente una pregunta, y es la respuesta, pero es bueno que lo aclare, Fernando. Continuamente en el ámbito de la derecha siempre se dice si hubiera una buena ley de cuidados paliativos, la eutanasia sería innecesaria. Aclaras hasta dónde llegan y hasta dónde sí, no llegan. Sí, sí, eso es una, una falacia que se ha manejado mucho, bueno, un doble interés, ¿no? Uno es desarrollar los cuidados paliativos, esto en parte se parece a... Eh, si no hubiera pobres si no hubiera desigualdad no, se me hace muy bien, pero ¿cómo? dime cómo? se supone que entraremos en la redistribución de la riqueza el poder impositivo la evasión de, de dinero, los paraísos fiscales o sea, vamos tirando de cosas Entonces, ¿cómo se hacen los cuidados paliativos para todos? en todas partes pues habrá que hacerlos con la primaria en crisis la enfermería no le damos tiempo en fin, todo lleva su entonces, pues, bueno, pues estamos totalmente de acuerdo, pero que son caminos <coughs> paralelos que no se cruzan. Que hay personas que queremos que nos cuiden lo mejor posible y además queremos decidir hasta cuándo. Y son elementos distintos. Sí, pues, Los mejores cuidados paliativos pues, no van a evitar que tú no me digas yo así lo no quiero seguir. ¿Vale? Con respecto a los veos paliativos, ¿puede hablar un interés económico de mantener a la gente cuanto más tiempo mejor? Ah, no, no, los paliativos en principio, hay otro planteamiento y es ampliar los paliativos a, a prácticamente toda la población. Eso es una barbaridad eso no va a salir porque pues yo no habría que... No, pues, pero ahora mismo, tal y como están en Madrid, hay una parte importante de los paliativos están privatizados en manos de confesiones religiosas que cobran los 600 al día por estar ingresados en Laguna o en Los caminos o, o en San Rafael o donde sea ¿no? pero durante 6 semanas 8 semanas, no más como viva más tiempo lo echan a la calle porque la unidad ya no se lo paga entonces, ojito, que tienen que estar bien seleccionados los pacientes que realmente se vayan a morir por eso los ancianos con demencias, eh, sobre todo cuando son vasculares, esos no valen a paliativos, porque esos pueden estar meses. Entonces, como son estancias pautadas, eh, bastante pasta, son varios millones de euros que le da la Comunidad de Madrid a estas organizaciones, pero es un tiempo limitado, ¿no? Entonces, hombre, es un negocio, claro, eso es un negocio, pero... pero bueno... No es que los, yo creo que los paliativos no... Deliberadamente no prolongan la vida. Ellos en ese sentido, o sea, tú te vas a Laguna, al hospice esto, a la clínica de Opus Dei, al centro de cuidado de Laguna, no te van a hacer una ni de coña, eso está claro. Te dirán que te vayas. O además, sea, eh, esa cosa, María, que se que a llegar a la puerta de una chana, de una placa, y los en todas partes y tal. Pero si entras en la fase de últimos días, sí te vas a morir bien. Ellos te van a sedar, te van a tratar bien el dolor, te van a acompañar, y eso sí lo van a hacer bien. Lo que no van a hacer es adelantar, deliberadamente. Si tú estás ahí, hay mucha gente que está ahí, que no quiere adelantar de su momento. Pues bien, yo preferiría que no hubiera un concierto con ellos, porque es que no me cuento que hubiera conciertos con organizaciones religiosas. Pero claro, ahora, han visto lo que ha pasado ahora Liby, que ahora va a rendir bien para todos, voy a decir a los socios del campo, que no ni el de la iglesia... Venga, <risa> alguna más y si no, Elena, que quería ser la última... La venga. última, ¿eh? Porque es un sí o no. Ah, sí, sí, sí, sí, ¿Es sí, obligatorio sí, sí. o no que si yo tengo hecho el testamento vital, tal, me lo registren en la Seguridad Social? No, no, no es obligatorio. No. Puede estar hecho ante tres testigos. Pero es una garantía. No, vamos a ver, si yo lo tengo hecho ya... Que... Es, que es mejor registrado Sí, porque... Me lo la comunidad Ya está, perfecto. Si tú puedes actuar, en Madrid se emite un modelo ante tres testigos. Y eso es legal. Eso es legal. Y ahora parece que van a arreglar por fin. Hubo una cagada ahí que hicieron con una ley que suprimieron hacerlo ante notario. Que es absurdo porque lo van a arreglar, ¿no? Parece ser nos han dicho. Entonces, eh, si tú... Es luego quieres ejercer tu derecho a la eutanasia, tus representantes, es mejor que estén registrados para que haya menos líos, porque si no alguien puede poner en duda... Sí Fernando, pero no es eso lo que digo. Yo tengo hecha la... no, no, y está registrado en, en, el... en el Sí, sí en el... Registrado, en el está registrado. Me pasa algo en Gerona, sí. que no soy en Madrid, estoy. Y no está mi familia alrededor. Eso debería constar en mí. Bueno, a tu familia la analizará. Sí, pero Ya, lo que pasa es que ahí hace mucho, pues el foro de pacientes, por ejemplo, decía que con las posibilidades tecnologías que hay ahora, con una tarjeta, un chip, tú ahí podrías llevar toda tu historia, tus placas, tus resonancias, tus analíticas, todo, todo, y que no Va la por delante del... pero eso no existe bueno, pero... eso no existe y desde Cataluña no se puede entrar a la historia de Madrid Ay, ni desde Madrid a la de Andalucía algo ya, ya, ya. Ay, claro. pero es que en Madrid hasta hace poco en el corredor de Lenares los de primaria no podían entrar en la de especializada de hospital ya, sí. ni la hospitalaria en primaria entonces ya, claro. poco a poco las cosas se van alterando, pero lleva su hospitalaria entonces eh, sí. lo, la, la garantía es tu representante si tú te pasa algo, lógicamente, la policía ah, sí, da sí, sí. la con consulta. La base no de datos, ven los teléfonos de contacto, avisan a alguien y sí, esa persona. Sí, no es mi caso porque tenemos que meter gente. Pero esto puede ser una persona que no tenga familia y que no tenga registrado. Debería estar asociado a tu expediente. El pero el bueno, es que sí, pero mira, si de eso diría me gustaría mucho. Bueno, pues si os parece le damos por cerrado, espero que haya sido. Va a quedar grabado que eh, eh, es.